Gracias a todos por venir, gracias a Adam por invitarnos a la presentación y a Canzones por ser tan magníficos. Vamos con una nueva, se llama Somewhere.